Bueno, en las bullas del día Ayer, no sé no fue, si fue ayer o el, domingo, o el domingo Salió un video de una jovencita eh, Que supuestamente Su esposo le había dado golpes Y en el video ella expresaba Que por favor no se metieran Ella con el ojo eh, morado Que por favor no se metieran Que ella que el, el tipo le daba más golpes y todo eso. Eso fue un boom. Vamos a ver el video antes que yo siga comentando sobre eso. Miren, señores, vayan gente a visitarme. Entonces, ese video que usted está viendo ahí se hizo viral en las redes sociales. Y la persona dijo, concho, pero la muchacha necesita que la eh, ayuda porque el tipo le está dando golpes y, y ella lo ve normal. Eh, Llamen a la Procuraduría. La Procuraduría... Salió un comunicado hoy, temprano, aclarando que esa muchacha hace video de parodia en redes sociales. Ella es comediante, su usuario es Silveria, la del campo. <risa> Silveria, la del campo. Silveria. Entonces, en un Twitter, la, la PGR dice: In, eh, Iniciada la investigación, este influencer nos contactó para comunicarnos que dicha información era totalmente falsa y que se trataba de una joven comediante que. So, que sube parodias a través de su cuenta de Instagram Eso informó el Ministerio Público Miren los tweets ahí Esa tipa <ríe> Perdón, perdón Disculpa, Esa no joven. debía decirla así Esa joven Debería estar presa, yo creo <ríe> No tiene que estar presa Ella por, logró su cometido, Génesis Era conseguir seguidores y conseguir el sonido Porque esto no es un relajo, señores Este país no es un relajo con todo no se puede relajar. Con todo no se puede relajar. ¿Cómo usted va a subir un video de, diciendo que, le, que el hombre le da golpe y todo eso? Tú eh? tienes que buscar una forma. Yo creo que eso se vio desde el principio, que era porque una gente no puede aguantar tanto golpe. No, sí, Pasa, sí pasa. pero yo lo creí en un momento. Yo lo creí. Yo lo creí. No, yo no. Al principio yo lo no, creí. No, no, yo dije, yo no, vea que hay este video. No, que tiene algo de lógica. ...sabe que eso puede ser cierto, como usted... Pero aquí, ...si ella es tan mismo, bruta... ...aquí mismo en Tele no presentaron hace unos años... ...una noticia de, de una persona que dijo que, que... hubo una planta, creo que de una... De ...no, no, no ejemplo hace poco... ...que que, que, que, se, que, fue que se lo encontró ...¿ustedes se acuerdan del señor que le dio golpe a la muchacha... ...delante de sus hijos? ...¿ustedes se acuerdan de ese ya, video que, es que, que se hizo ya. viral? ...eso fue en Samana... En Samana. ¿usted ah, se acuerdan? Sí, sí, sí, sí. ...de aquí, el, el, el, el equipo de prensa fue a entrevistar a la, a la señora... Uh -huh. ...¿sabes qué nos dijo ella a nosotros? ...ella nos dijo que él quiere que lo suelten. Que él quiere que lo suelten porque ese tipo era el que le mantenía que ah, ella quería que lo soltaran. Sí, que lo soltaran. El tipo que le dio golpe antes de los hijos quería que lo soltaran. Por eso no se puede relajar con eso. Usted no puede relajar con eso. Y ella quería que lo soltaran porque ella no tenía con qué caerse muerta y que no tenía con qué mantener a sus hijos. Que la única forma de mantener a sus hijos es que su, el, el, el que le dio golpe esté suelta. Eso dijo suelte. eso dijo la muchacha que recibió eh, los golpes. Entonces, si... Sí existe, Entonces, tú sabes. Sí Entonces, si videos serios. Claro serio. que sí, claro que sí. Entonces, y existe razón, ese tipo de maltrato. Existe ese tipo de... de, de... ¿Cómo vamos a decir? Por eso un momento El yo lo creí. El victimario que somete en un momento dado a la víctima de hacerle creer, de creer que ella es la que está mal. ¿Sí? O sea, que ella es la que tiene que asumir en su momento y aceptar los golpes porque ella está actuando mal. O sea, a esa situación lleva un verdugo. A una víctima, señores, eh, y, y es penoso. O Yo o sé o que eso no lo cree. Cree. Por eso que José Lalú dice que la violencia de familiar siempre está entre lo económico. Sí. Lo económico ver, Y eso pasó, tú sabes. Y la muchacha no dijo esa declaración no dio esas declaraciones, diciendo como que sí, que querían que eso el tipo que le dio golpe. Entonces, ese tema fue de verdad. Pero esto es una chercha, esto es un relato. Ella vive de eso. Entonces, realmente. la gente lo que va es, no le va a creer. Cuando venga otra persona y, y, y tenga pasando por esa, por esa dificultad, no le, no le van a hacer caso. Porque hay gente que cogen esto para hacer chistes. Está bien, usted podía hacer chistes, pero hagan un aclarando en el mismo uh -huh. las redes, Exacto. en el mismo video. Délo anotar para que se vea que es un chiste, una comedia. Pero no que parezca como si esto fuera de verdad. Es que no gente, gusta. Mucha sí, gente si lo cogieron de verdad. Mucha gente lo cogieron de verdad. Claro, si comunicadores, no. comunicadores serios de aquí. Eh, periodistas que se subieron ese video personas que mm. pensaron que la muchacha estaba hablando algo serio debió debió ponerle un subtítulo tal vez prensa. tal vez la gente lo que hacía era que le la ponía prensa, le prestaba prensa, más atención La gente. en viene a, a poner Entonces, en relajo hay preso, Mira, sí. el, ministerio, el ministerio público tuvo no, que tuvo que aclararlo o sea tú vas a poner al ministerio público a aclarar eso pero tal vez pero, aquí el Santiago Santiago fue, pero por primera peor. vez trabajó rápido el ministerio público el, en su vida el, pero que Santiago Matías no te, no te crea una noticia falsa. Pero el asunto aquí eso? tal vez, óyame, esto, el asunto aquí tal vez no, es que de pronto sí si le creyeron o no le creyeron tanto mira, a la joven. Mira, de, de pero bien, es que aquí no pasa una semana sin que haya lamentablemente una muerte. Y, por, una eso, muerte. y por eso el, entonces, ¿no te este este atención a, a eso, debieron, eso? Debieron, debieron... Fuera de relajo, debieron sancionarla así, ponerle una multica tranquila, porque ella debió poner sus redes sociales abajo, porque si pones sí. sus redes sociales o algo, la gente. ¿Tú te atreves a seguirla? Yo siempre he dicho: las redes, redes sociales no son para todos los ahora tienen Yo supongo que tienen Un millón de seguidores. Eso fue su objetivo: yo, bueno, sonar y conseguir gente sigue views y like. Yo, gente sigue no, no la sigue. Las... sigue. No, no. ¿Tú no la sigues? No, no.